Ella causa sensación a primera vista Aunque lo nieguen y se resistan No estás ni cerca de entrar en su lista Va a pasar por encima de ti así que no le insistas Porque sabe muy bien cómo seducirte oh, eh, oh, ah. Si te pasas de listo vas a arrepentirte oh, eh, oh, ah. Para, para, para, tengo que decir esto y es que y yo, sueño con ella todas las noches Despierto y desaparece Ella está fuera del alcance de quien no la conoce Una estrella que nadie merece Y es que te decir que siento por ella y por sus cosas cada día crece. Y así atrapado como un genio en botella. La siento mía hasta que amanece. Ah, la conocí por casualidad y la curiosidad. Me llevo a estar preso en su laberinto. Tengo que admitir que aunque sé jugar sin miedo a fallar. Con ella todo fue distinto. Yo la sueño hasta despierto. Mira, esto no me pasa con cualquiera. No, no sé qué me hizo, caí en el hechizo, espera. Hice de todo pa' que no se fuera. porque ella es una nena de otro mundo Fuera del planeta me hizo sentir su dueño Me enamoró en lo profundo Pero como Raki Mickey wey, todo fue un sueño Una nena de otro mundo Me dijo que yo era su dueño Me enamoró en lo profundo Sueño con ella todas las noches, despierto y desaparece Ya está fuera del alcance de quien no la conoce Una estrella que nadie merece Y es que este decir que siento por ella y por sus cosas cada día crece Y así, arpado como un genio en botella, la sintomía hasta que amanece ah. Pensar es ilógico, un amor narcótico Sueño con esa piel broncea en el trópico lo complicó, me ha dejado atónito Un amor prohibido, amor platónico Se hizo de noche otra vez Y no la doy para perdida Y entre mis sueños se ve Que puede ser el amor de otra vida Y no la logro alcanzar No sabe querer, solo sabe jugar Yo soy feliz cuando duermo porque ahí la encuentro Y no quisiera despertar Una nena de otro mundo Fuera del planeta me hizo sentir su dueño. Me enamoro en lo profundo Pero como Rakim y Todo fue un sueño Una nena de otro mundo Un sueño y yo sueño con ella todas las noches. Despierto y desaparece. Ella está fuera del alcance de quien no la conoce. Una estrella que nadie merece. Y es que este deseo que siento por ella y por sus poses cada día crece. Y así, atrapado como un genio en botella, la sintomía hasta que amanece. medio con Mercury en la base y es el que produce. Vida en la capital desde Bogotá en Colombia para el mundo, bye.